Estamos lanzando la Fundación Cultural de Santiago porque es el vehículo para poder llevar más cultura a los espacios públicos, a tu plaza, a tu barrio, ahí donde vives tú, para que puedas compartir con los niños. Nosotros queremos generar pensamiento crítico, desarrollar audiencia y que la cultura llegue no solo al casco histórico, sino que a nuestros 28 barrios de nuestro querido Santiago. Para eso la Fundación Cultural será el vehículo para poder salir a buscar recursos y para una mejor implementación de nuestra oferta cultural en la Comuna de Santiago. Por eso, qué bueno que seas parte de la Fundación y que trabajemos juntos por llevar cultura a los barrios.